amigos, estamos de regreso con ustedes en su programa de mañana. Cuando nos fuimos a la pausa, les decíamos que se mantuvieran con nosotros porque tenemos una entrevista interesante con Teudis Mejías, que es un coach. Eh, él va a hablar de la relación de pareja en tiempo de COVID. Pero antes de que entre al tema nodal de esta entrevista, yo quisiera que Teudis eh, nos explicara previamente qué cosa es un coach, cómo cómo lo conceptualiza él en palabras llanas que la gente pueda entenderlo. Pero buenos días, Teudis, qué placer tenerte acá. Buenos días. Muy bien, muy bien, buenos días. Eh, primeramente, ¿en cuál estoy para identificarme. Ahora, el fin. Ah, ok, buenísimo. Pues muchas gracias. Eh, primeramente quiero presentarme, eh, me llaman Teudis Mejía, eh, me defino como un ser humano, como un ser humano apasionado de trabajar, de aportar, de agregar valor en el liderazgo y, y, y mi hobby es servir. Entonces, como la pregunta es cómo se define el neurocoach, que es neurocoach, es una palabra combinada del coaching con la programación neurolingüística. Eh, nosotros en lo que es esta ciencia y arte, lo que agregamos el valor es a que cada persona descubra qué quiere realmente y cómo puede lograrlo. Por ejemplo, en ocasiones nosotros estamos eh, eh, viendo resultados en nuestras vidas, donde por ejemplo es como si estuviéramos en una gatera, ¿Verdad? Estamos como en una gatera, suena el disparo, tú sabes hacia dónde vas, ¿verdad? Sabes lo que debes de hacer, sin embargo te quedas ahí, te quedas ahí en esa gatera. Como que, ¿Y qué? ¿Y entonces? Entonces, prácticamente esa es la esencia de nosotros como neurocoach. Acompañarte en que tú descubras qué quieres hacer realmente y cómo tú puedes hacerlo. Acompañarte. Esa es realmente la, la esencia. La relación de pareja en tiempo de COVID, ¿cómo se maneja? Que es el tema que tenemos para ti hoy. Buenísimo. Las relaciones a mí me encanta, a mí me encanta lo que es el tema de relaciones y, y, y, y en ocasiones nosotros entendemos y, y normalmente señalizamos o evaluamos o decimos, no, porque tú. Lo que pasa es que esto, esto es porque tú, no, lo que es, es que la situación es tú y sin embargo mi invitación es a porque yo, porque yo. Porque todo lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy, tu pareja, de la manera que es tu pareja, cómo actúa tu pareja, tus resultados económicos, tus resultados en tus relaciones, hay una sola persona responsable. ¿Sabe quién es? Tú. Simplemente. Ahora, yo entiendo y, y además aprovecho para agradecerte y reconocerte, porque todo lo que tú has hecho hasta el momento está perfecto. Todo es perfecto porque es lo que tú has hecho con las herramientas que tienes disponible. Y si a ti te da una herramienta, que es la que tú tienes, y cuando digo herramientas son los filtros que tú has aprendido de tu padre, de tu madre. Por ejemplo, eh, eh, acá en República Dominicana, donde estamos... Eh bueno, para nada. Yo sé que los dominicanos en ningún momento son así, que actúan totalmente diferentes. Sin embargo, hay países, hay países donde si tú tienes una sola mujer, pues tú eres casi mente gay. Tú eres eh, marica. ¿Cómo fue eso? Porque solo tiene una. ¿Cómo así? Sí. Eh, Usted aquí no, aquí no dominicano, ¿verdad? Porque la República Dominicana es el el machismo, ¿verdad? De que yo soy el papi eres? chulo porque tengo seis República ahí Dominicana. Pero y Ah, llaman. Yo nací acá sí. en, en San Pedro de Macorís okay. y, y duré mucho tiempo eh, viviendo en Sabana de la Mar, un Ay. pueblo bellísimo, sí, y me bien. trasladaba de Sabana de la Mar a la capital, y ahí fueron mis educaciones. Donde, mi, donde, mi donde anuncian la cosa por una bocina. Buenísimo, exactamente. Eh, donde se la cosa por una bocina, correcto. Donde doña María hay habichuela blandita. blandita. Excelente. Súper, súper. Súper. Sabes que eso que tú me preguntas eh, eh, verdaderamente tiene que ver con los filtros. Los filtros, nosotros lo definimos como lo que te enseñaron tus padres, lo que tú aprendiste en la escuela, la iglesia, oh, tu ambiente, lo que tu ambiente. Entonces el otro profesional, los paradigmas. Correctamente, correctamente. Ya, para, son, ir, son... para ir entendiendo porque es una forma que a veces cree, cualquiera puede creer que entra en conflicto el tradicional consejero matrimonial que se va o el psicólogo para que o que está especializado en relaciones de pareja y que ahora nos digan la alternativa es el coach. Sí, eh, eh, yo entiendo, vamos a, vamos a decirlo algo respetando todo el tiempo a cada líder, a cada persona que de una forma u otra se mantiene parado responsable para agregar valor sin importar de cuál área lo haga. Eh, yo puedo quizás eh, hacer una evaluación de que nosotros lo que nos conecta posiblemente un poco más es porque nosotros nunca aconsejamos, nunca dirigimos, nunca guiamos. Nosotros tenemos estrategias, obviamente se debe de, de aprender, se debe de una persona que, que, lo, que lo haga Y es cómo con preguntas te llevamos, porque la respuesta está siempre dentro de ti Cómo con preguntas nosotros hacemos que tú conectes con eso que tú verdaderamente quieres hacer Normalmente cuando tú le dices a una persona, si yo te dijera a ti, que te veo así bien tranquilo si yo te dijera, mira, tranquilo, <risa> eh, mira, eso es reprogramar, ah, eso ya, es reprogramar, ya, ya, <risa> exacto. Es, es, si es, yo te ah. digo a ti, mira, mañana tú tienes que llamarme, ¿cómo te sientes? Eh, bueno, me siento un poquito incómodo. Porque me Está incómodo, sí, exactamente, es una orden, yo te estoy dando una orden indirectamente. Muy diferente si yo te digo a ti, mira, yo te voy a invitar mañana para que me hagas una llamada, si es bueno para ti. Sí, se siente diferente. Se siente diferente. Entonces, claro. en el lenguaje, nosotros de manera inconsciente estamos creando lo opuesto a lo que tú verdaderamente quieres crear. En el tema de las parejas, que es lo que vamos a agregar un sí. poco más el valor hoy. Por ejemplo, tú tienes una pareja. ¿Cuál es mi invitación? Óyeme, a ti que estás ahí, mi invitación literalmente. ¿Cuál es mi invitación? A que tú conectes con lo que funciona de tu pareja. Si tú tienes un niño y el niño es bueno en natación... Hay dominicano tiene que jugar béisbol. Señores, incorrecto. Si el niño pone natación, si es cantando, si es bailando, agreguemos el valor en eso. Y nos olvidamos del béisbol. Si tu esposa, tu esposo, tu pareja, lo que tengas, ¿eh? tú puedes tener lo que tengas, a mí eso me da igual y lo respeto. Si tu pareja, por eso hablo de pareja, si tu pareja y tú se llevan bien, conectan bien, viendo televisión o viendo este programa, pues mire, vea el programa, que es el momento en que ustedes están haciendo conexión, Oye, nosotros nos disfrutamos, yo veo a mi pareja riéndose y estamos felices cuando vamos a una cena o vamos a visitar a alguien. Pues hagan eso más a menudo y desconecten lo que está siendo disfuncional. Vamos a crear más energía en lo que funciona. ¿Este programa se puede hablar así? Sí, sí. Claro. Ah, buenísimo. Sí, te, te, si usted es bueno teniendo sexo, pues dele mucho. Si usted... cree en si esa usted, energía en lo que le funciona? Una pregunta. Sí, sí, porque hay que, claro. hay que romper con esos tabúes. Pero que eh, te tenga odies. pendiente que no con todo el mundo, con su pareja. No, claro. Pues lo que está, no, porque él, entonces, él está hablando es de su un pareja. Desorden de, de, no, no, él está hablando con su todo. pareja. Acerramos Hablamos de, sí, de la pareja. Un exceso de exceso. Teodis, un coach... Eh, hablamos de, de conducta, hablamos de comportamiento. ¿Ustedes estudian esto? ¿Tienen algún, alguna especialidad, eh, algún estudio basado en la conducta humana? Claro, totalmente, claro. Nosotros prácticamente dentro de nuestra especialización es la programación neurolingüística. Es que hay técnicas y herramientas que yo quizás eh, converso contigo y te hago una pregunta y sé en un porcentaje si tú estás mintiendo. Lógicamente, escucha bien, para nada, es, para nada es que yo te voy a enfrentar Recuerda, lo mío es acompañarte Lo que pasa es que si yo puedo entender que lo que tú me estás diciendo Lo estás creando, lo estás inventando Yo sé cómo agregarte el valor Para nada es que te voy a confrontar No, porque me estás diciendo... No, no, para nada Es simplemente una técnica que me apoya a mí A poder apoyarte a ti Si fuera psicología forense el interrogador mm. o el investigador. Sí, también la usan. Hace tiene esa especialidad o tiene conocimiento, ¿no? Correcto. Y, y, y le permite darse cuenta cuando el individuo le da le está dando una respuesta que no es sincera por el asunto del dimino del lenguaje corporal Correcto. y una serie y una serie de cosas que se dan con la respuesta. El parpadeo, movimiento de las manos, sí. movimiento de la cabeza. Todas esas sí. cosas se estudia. Este muchacho es un hombre... Sí. Tengan cuidado. Gracias. Hablarle mentira a, a Teudi no es negocio porque él se va a dar cuenta. Y pues la especialidad te, te lleva a eso. Claro. Eh. Gracias. Adelante, Carolina. Si sí. tiene alguna pregunta. Eh, una de las cosas que vimos, Teudi, en los tiempos de COVID, eh, precisamente sobre el tema, la relación de pareja en tiempos de COVID, Sí. Veíamos que en naciones, que aunque son culturas muy distintas a la nuestra acá, por ejemplo en China, las tasas de divorcio se dispararon. Mm. Y aquí también pues veíamos de gente cercana a algunos tipos de conflictos, porque la cotidianidad... Se pasó mucho tiempo es, en la sí, casa con la mujer. ¿A qué se debe esto? Era fantástico Así es, la relación es. a distancia. ¿eh? Buenísimo. De alguna forma. Buenísimo, excelente pregunta. Gracias por traerla. Eh, como Amado yo puedo verlo, bien. y obviamente respetando cualquier opinión de, de, de otro colega, eh, es que nosotros normalmente, para mí el COVID ha sido la bendición más grande que ha tenido nuestra generación. Que ha tenido este mundo que lo ha vivido, sí. Y, y, y digo que ha sido Acércalo lo más grande, porque, le es porque ha, sido, en todo, en todo. ha sido información, mis amores, miren. Para mí la, la información es la octava maravilla del mundo. Tú puedes cambiar totalmente tu vida, la de tus eh, la de tu entorno, la del país, la del mundo, simplemente con información. Y eso es lo que el COVID ha hecho con nosotros. Te ha brindado información. E incluso si te das cuenta, eh, con el respeto eh, de, de nada de política, ni nada de esto, si tú te das cuenta, los países potencias del mundo, los países que han creado más, eh, que se destacan más, en el mundo, ninguno habla en español. ¿Cómo? Ninguno habla en español. Exacto, es cierto. Hablan otro idioma. ¿A qué yo puedo tocar que eso tiene que ver con la información? Porque la información que ellos tuvieron hace años, 100, 200, miles de años, nosotros estamos teniendo ahora como esto del neurocoach. El neurocoach es una pieza fundamental para que el mundo cambie. Porque nosotros trabajamos con la programación, es reprogramar. Porque la programación, si tú estás haciendo hoy, por decirte algo, tú estás haciendo hoy lo, lo mismo. mismo y estás sin tener los resultados que tú tienes. ¿Qué pasa? La invitación es que a, a que haya una reprogramación para que tú tengas otros resultados. Sí. En el tema de las parejas, que es el caso, es reprogramarte para conectar con tu pareja. Ya tiene un tips el día Eso de aplica hoy. A la política también, ¿verdad? Te sí. eh, estaba ahí y yo estaba diciendo ahorita que hay que reprogramar. Funciona. Ah. La reprogramación funciona y te lo muestra un equipo celular. Si tú tienes un celular, un, un iPhone 10, por decirte, y ahora sale el 12, y si tú Eres le pones rico. el programa del 12 sí, al 10, ¿va a funcionar igual? Eres rico. Sí. Es simplemente, yo tengo el, el iPhone 12. Y, bueno, me considero ser rico porque lo que yo declaro es lo que tengo. Sin embargo, eso nada tiene que ver, eso pues tiene material. que ver precisamente con esa reprogramación. Tiene un iPhone 12, es rico. Para nada. Es una Usted puede escoger tenerlo. Y bueno, sentirse tú. rico y lo tiene. Eso es parte de la reprogramación. Con el g 5 eh. Mira ya ya. <risa> buenísimo. Es buenísimo. Buenísimo. por lo bueno, claro. funciona. Exactamente. No me hace falta uno de... Esa es una de las palabras ideales. Claro, Te me, funciona a, mí me a ti. Funciona perfecto. Sí, o sea, a mí no... Correcto. Entonces, lo de las parejas, interpreto yo lo siguiente. Estábamos acostumbrados a que todo tú lo buscas afuera. Tú vas al banco, vas afuera. Tú vas al trabajo, vas afuera, quieres mover tus emociones para divertirte, vas afuera, quieres nutrirte, vas afuera al supermercado, ¿cierto? Sí. Y ahora el COVID te dijo, óyeme, vamos a reprogramarte y te vamos a mostrar que es dentro donde está. Eh, ¿Hay alguien en... que...? No? Okay. no, en una, en una, no, no, una llamada. Hablando sí, de, de bueno, ese eso. punto, en ese punto, Ajá. ¿conoces lo que decía Foucault? En los años 70 sobre biopolítica. Michel. Se trata un tanto de biopolítica actualmente, del control o la reprogramación del ser humano en los en las sociedades. Es algo eh, que ya se había hablado y decías tú de la de, en la experiencia pasada o de muchos años que hoy es que no lo están planteando correctamente, por eso digo si nosotros, en el caso de ustedes que quiero aprovechar para felicitarlos y para Gracias. reconocerlo porque esto es lo que se requiere se requiere programas como este personas y líderes como ustedes que estén parados responsables para llevar esa información porque yo puedo salir en mis redes y lo hago, sin embargo si adicionar a lo que yo estoy creando ustedes están creando esto definitivamente que nosotros somos responsables de que al salir de este mundo a, un, a otro nivel el que dejemos esté mejor que el que encontramos. ¿A quién, Mira, a, ¿no verdad, llamas, pues... ¿a quién llamas en este momento a que lo vea usted como un coach o como un coach? Ah. ¿Para su problemática personal o familiar o empresarial? ¿O hay algún límite? Ninguno. El neurocoach el, el, el, el neuro abarca una, todo. Hay una pregunta de un amigo de Televidencia a través del de okay. WhatsApp. Adelante. Ella no hace el comentario, más bien dice la persona... Buenos días. Eh, le digo que a través de la pandemia yo me di cuenta de la infidel, infidelidad de mi esposo y qué feo es, dice la, la señora. Ok, buenísimo. Mira, eh, obviamente. Bueno no obviamente te, te comento algo. <risa> te comento algo eh, respetando a la, a la, a la joven El que feo. habló y a su esposo también o a su pareja. Porque nosotros como seres humanos. Normalmente incidimos en tres estados Hay un estado que es el estado de omisión ¿okay? eh, El estado de omisión es cuando tú omites muchas cosas Porque por ejemplo, la, la está ahí dice Descubrí que fui infiel, ok, ¿por qué? Eso puede ser, una, a veces generalizamos Cuando la persona dice que todos los hombres son infieles Y tú dices, ok, es de China, es que lo de China yo estoy sin conocerlo Entonces como tú sabes que todos los hombres son infieles, pues, Mira nosotros normalmente hacemos eso, Omitimos Y otras veces distorsionamos Me fue infiel Ahora habría que preguntarle qué es infiel para ti Porque por ejemplo Para mí podría ser infiel que una persona texte Con, un, con otra persona de, eh, eh, Que tuvo una relación Para ti puede ser que haya Sexo literalmente Para ti puede ser como Bill Clinton que tuvo sexo oral O sea ¿Qué es infidelidad para ti? Si yo le pregunto aquí a ustedes ¿Qué es infidelidad? Posiblemente todos definan infidelidad De una manera diferente ¿sí? ¿Cómo tú lo ves? Ahora agregando el valor a ella Y es lo único que le puedo decir por el momento ¿Ok? Es Nadie te ha sido infiel a ti Nadie te ha sido infiel a ti Esa persona fue infiel a él o a ella Fue infiel a sus valores Yo escojo ser fiel yo a mí yo soy fiel a la persona que está al lado mío, yo soy fiel a mí. ¿Por qué? Porque yo puedo estar casado hoy, si mi esposa mañana se enamora de otro y se quiere divorciar, pues feliz. Yo, eh, con que la persona sea feliz está bien. Entonces, a la próxima que venga, yo sigo siendo fiel porque yo soy fiel a mí. Yo soy fiel a mí. Y mis parejas tienen mi número de clave, se puede quedar con mi teléfono y hacer lo que quiera porque yo... Escojo ser fiel a mí A mí nadie me es infiel Bien usted se Bueno usted. Interesante señores Y, y yo bien, pienso no, que Amado, Debemos pero, agotar otra jornada Pero la de cara de Fran Y debemos... de Amado Y de, de Yerian, Es una novela Ustedes no <risas> lo están viendo aquí ¿Cómo así? Necesitamos más Sus orientaciones Sí, sí Yo pienso sí, que, sí, que Debemos de agotar país. otra jornada Con Teo dice, Un día de esto eh, Estoy todavía sin comprar El vuelo de regresa nuevo. Cuando se deja Tus redes sociales ¿Cómo te vamos a contestar? Vamos a hablar Correctamente en las redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook Y ahí está mi número de teléfono El que yo tengo acá conmigo Y mi, y mi email eh, ¿Cuál es el número de teléfono? ¿té? El número de teléfono es el 1347 301 7308 Repito, 1347 301 7308 y en las redes Teudis Mejía y ahí está Si sí, Teudis con H T -E. te a Teudis Mejía tanto en Instagram como en Facebook o sea ah, tu teléfono es ¿sí un teléfono te de Estados Unidos Teudis? si es de Estados Unidos okay. sin embargo el WhatsApp pues 1347 para que sepan por qué Uy, tanto si número bueno se ¿eh? Teudis Mejía. Teudis Mejía. Teudis, bueno. Eh, t h, -E. t -H Interesante, Gracias. sobre todo, que pudimos darnos cuenta la diferencia entre un psicólogo, un coach, un, qué cosa es, qué hay diferente entre una y otra actividad profesional. Gracias, Teudis, por aclararnos todas estas cosas. Y sí. hay un compromiso previo sí, sí. hecho para que Elizabeth, cuando esté disponible. Para que cuando esté Sí, para que cuando Reyes, esté disponible. Flores no Tú amado. estés de vuelta con nosotros Ahí, ahí están flores. las redes, amado eh, ah, Ok, adelante, dale la Dame a ver, oh. dónde está Quería seguir mm. Deudis Mejía, para que la gente pues lo siga ¿verdad? Través, claro, y... sí, Entra cómo no cámara, eh. este, bien ahí, este, este es un Deudis muchacho Mejía. con muchos conocimientos sí, ahí, Muy interesante ahí, ya, Deudis gracias. Bien. Muy interesante bien. lo que puede hacer por usted. Así es que sígalo en redes. Señores, gracias, Teodi. No Mejía por acompañarnos. Gracias. Escriban y hagan preguntas. No Nos nosotros vamos a la pausa. Cuando regresemos, todavía hay más contenido del programa de mañana. No se vayan. Excelente.